Buen cari amigo, da Pablo. ¿Qué cosa faccio hoy? faccio un allenamento de gamba de acayo en español, de acero, en, en portugués. ¿eh? ¿Cómo se dice en portugués? Gamba de ferro. Gamba de ferro, muy bien, muy bien. Tú te estás activo con muchísima bala, la diversidad es de pavar gente de la carina, la mi es de pagar. Muy bien, muy bien. Ok, tú estás todo activo. Gamba de acayo, importantísimo, elaborar la gamba, ¿no? Sí. un buen equilibrio, toda la sangre circula por nuestro cuerpo así nos diventamos grandes sop sopra estéticamente y estéticamente full okay. vamos a iniciar con un poquito de movilidad articular este, este entrenamiento lo consiguió per tutti para la señora María para claudia, <risa> para estela tutti lo pueden guardar pare vale, no? Sí. cambio cambio Hay un poquito, movemos un poquito la gamba, que así nuestro cuerpo se, se, se estimula para parte de la gente. Bravo, bravo, bravo. Gente de Venezuela, Brasil, sí. todo el mundo, Italia, Colombia, sí. <ríe> me piace Bolivia. <ríe> la de la de Ok, echando un poquito. Está, está, un poquito la pracha, aunque no la oramos, solamente... El, la gamba pero va bien y todo el cuerpo se debe activar con esta actividad física a ver te prima para el ejercicio si ¡Sí! <risas> ah piace. ok para iniciar vamos a hacer un pequeño descartamento vamos a hacer eh, el jumping ya el salto del payaso vamos a hacer esto guarda conmigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 en más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 último 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 perfecto, perfecto perfecto. no podemos tanquear tanto porque luego sigue el entrenamiento de, de gamba de acción ok, Eso. vamos a iniciar como he dicho antes, vamos a fare. 35 segundos con 10 segundos de recupero una persona elabora a su ritmo si serán personas que van, que van più veloce o più lento lo importante, tu sentir el ejercicio mira cobando activo, andiamo ok, molto bene, adesso meto nuestro timer como he de tu prima 30 35 segundos de laboro con 10 segundos de recupero puedes guardar aquí que los ejercicios guarda cuatro ejercicios para elaborar la gamba que elaboramos el glúteo, la parte interna todas la parte super inferiores perfecto que okay, trovato ok perfecto como sigue te okay el primo el primo el primo sí. nuestro primo ejercicio es cuadro posición postura prisionero guarda lentamente puedes guardar lentamente mira comando guardate de frente Esquina directa, que el binocchio no supere la punta del pie brava brava brava me piace, me piace. brava me gusta me Brava, brava. Ay, me me gusta lenta, lenta, lentamente, lentamente, lentamente. 35 segundos. gusta Aunque yo también, aunque yo lo faccio, guarda. Prisionero. Prisionero. Okay, muévete, muévete, muévete, bien, muy bien. Tenis solo, ni no perdí, ni sono no ni sono perdí. Ahora el próximo será. Afonda, avanti, avante, avanti Uno, que el genioqueo no supera la punta del pie. Dietro, que no toque tierra, no toque tierra. Tras, no tocaré. Écholo, sí. Continúa. Bravo, continua. Me piace, me piace. Bravo. Jun, jun, jun. Juntero, juntero. Tras, tras. Gamba de achayo, gamba de acero. Voto 20. Se lo Se 60. Me piace. todos tú, Pibeli. Okay. Pausa, pausa. Movimiento. Muévete, muévete, muévete, muévete. ¿Dónde está la gente? <ríe> está la gente alegre. <ríe> <ríe> ¡Ah, Bolivia, guarda. Forte, de fuerte. <ríe> Nuestro próximo, guárdalo. Squad ya, guarda. Tra. Abro. Quedo. Quedo. Abro, va, echendo, fui en fondo, fui en fondo, fui en fondo, fui en fondo, si, sí, si, sí, si, sí. bravo, guardate de frente, puedes colocar la mano en la cintura, donde volete, eh, bravo, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. gato está, está fuerte, está fuerte, ¿no? fuerte, está fuerte, no, Mira ¿dónde? Colombia, mira. Ah, Venezuela, Italia, Ah, si, sí, si, sí, continua. Tómate ahí, uh -huh. el próximo, ¿cuál es la torre. Bueno, la gente dice: Pablo parla y no fa niente. No, la próxima la faccio yo. Guarda es continuo, guarda. lo guarda. Grande, grande, grande. Tra. grande postura, guardate de frente. Mano avance, como moleste. Ah, siente el ejercicio, siente, Grande, grande, grande, grande. Grande, grande, grande, grande. Continúa. Sí, sí. El patiente dice, pa, no pa, el y no pa, no, el segundo y el tercero lo faccio a fuego, Continúa, continua. oye, esta dona colombiana ha mangiado el plata? todo, la yuca, la manyuca, ok, habíamos nos el primer round, cuando rimane, segundo y okay. tío, puesta este si sí lo faccio yo, Questa este si sí lo faccio yo, movimiento, puesta este si sí lo faccio yo, ok, Squad prisionero, va. Uno, lento. Nueve, ah. cuatro. Cuatro. Yo no conto Cinque. porque el siguiente, gente que va veloce. Ginocchio, presione con el ginocchio, no supera la punta del pie. Esquina directa, guardate de frente, prisionero. Oiga, el pelo no se ferma più. Ok Oiga, pelo, uh, no. ¿no? Uh, movimiento, uh, movimiento, uh, movimiento Muévete uh, Muévete, uh, muévete uh, mueve tu cuerpo Despacito, despacito piano, piano. Uh, Cuál sigue, cuál sigue Avante, avante Tra. Lento, con oh, atención ginocchio no superar la punta del pie Y en dietro, no tocar la tierra Tras Labora como tú voy Tú sientes el ejercicio, tú lo sientes no te regala niente. Todo lo que falla hoy, domani se verá. <risa> o oh, no, es valio. Todo a un precio en cuesta vida. todo. ¡Ya! No se ferma Piu! No se ferma no se enferma. Sí. ¡Ah! <risas> ¡Muévete! ¡Muévete! Esquadre, esquadre. Los tantins. Los tantins. Se deca però potete fare più lungo, magari 40 secondi. Tra, tra. Mando una cintura, sopra con volete L Importante è farlo, veni. Ah. Ai ai ai, si, sì. sei forte. Vamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Vamo, andiamo. fallo a tu ritmo, a tu ritmo. L Importante è farlo, continua. Ah, si, sí, continúa, never stop ah, manca poco uh, my God, my God. <muchas> muévete, muévete, muévete tanto, ¿no? estamos finalizando yeah. nuestro segundo, manca el tercero <muchas> Laterales, guarda, laterale, 1 2 3 4 Chico. Se. Se. Voy a menticarme a desollrir a la vida. Ah. La vida te moles bene. Continua Escápate conmigo, bello. Viene conmigo a el arte. Oso raga, ¿cómo me llamo? Falta el último, el último. El último. Uh -huh. ¡Último esfuerzo! ¡Último! Ok, último va. Escoge a prisionero. Lento, lento. que cueste, es más difícil. Yo no sé qué cosas faltó ayer y sera, pero hoy estamos felices. Es un dato dormir de presto. Yo sé que la gente piensa mal, pero no es así. Andiamo, último! ¡No suena piu ¡No suena, se ha roto! ¡No! Nunca Ay, foto. no ¡Más! Bueno, ¡Más! ¿eh? Pum, pum Bienito. muévete. Muévete Muévete Muévete, muévete ¡Más! ¡Más! ¡Más! ¡Más! ¡Más! ¡Más! ¡Más! ¡Más! ¡Más! ¡Más! Avante. Come mai tú te city, come mai, come mai tutti i city, come mai. A oh. verte partito, a verte partito como un tren y eso. una tartaruga. Manca poco, manca poco. Sí, sí. La vida te pegará. Mancan los dos ejercicios, dos. ¡Mira comando! dos, dos, dos, dos. Muévete, muévete. Sí se puede. Tú puedes, yo puedo, mira cómo. Ok, guarda, abro, descendo. tra, Ta. Mano de frente, como mi boleto. tra, Gluto de Jennifer López. O de Shakira. Sí. Ay, sí. Da. Dame un empiú. Sí. sí. Ah. La belleza costa. Uh. andiamo uh. Perfecto, manca uno, uno. Uno, uno, vaya. No, uno, uno, uno. Ay, Brasil, ay. Brasil, uh. Gamba de achayo se llama pues. Gamba de perro. Cuadro, cuadro, pa. Abro. Uno molto contento. De que tú no hay falta, Me gusta, ja. fuerza, motivación. ¡Ah! Manca poco, manca poco, manca. Tu ¡Ah! ¡Ah! ¡Grande, grande, grande, grande, grande. Te la llamo falta, te la llamo falta. Te la llamo dime. no no dime. no dime. Tú dime, no no porque... Ya en el parco, dicen que la multa podríamos <ríe> andar es súbito. Pero tú, le recuerdo de Fares, Estreche, de Cuore, Pablo. Si ancora no te has inscrito a FISIMA, inscríbete a eso. ¡Ah! ¡Ah! No vale.